Bienvenida, bienvenido a otro programa más de los misterios revelados. Y digo esta vez revelados porque hay una gran revelación de la cual debo transmitirla acerca de ciertos aspectos que son muy importantes a la hora de relacionarnos con el aéter, su energía y cómo cumpliría funciones en máquinas, por lo tanto <coughs> en este programa vamos a descubrir cómo es el principio para crear un robot que se maneje con el aéter como energía y a la vez a través de la energía Obtenida va a crear funciones como si de una memoria digital se tratara o sea que estamos hablando de entradas y salidas que convergen en un punto tridimensional de la matrix lo que te estoy hablando es acerca de un dispositivo el cual implote una partícula de aéter y que de la implosión de aéter se genere una, est una estructura plasmática donde corran condiciones este oeste, norte, sur, adelante o atrás. Es así que de esa manera los aéteres se distribuyen alrededor del dispositivo creando distintas maneras de llevar los flujos por lo tanto al tener variantes se mueve según el, lo, que, lo que le venga de afuera, mejor dicho, es como que es algo que va a tomar la mejor decisión de esta manera nosotros estaremos creando un dispositivo que va a tomar la mejor decisión y es así que nosotros a través de nuestra mente que trabaja y opera de la misma manera es que podemos ofrecerles a estos dispositivos buenas opciones y de esa manera hacer que estos dispositivos envíen energía a través del éter a distintos lugares en la tierra o en el espacio en este programa vamos a ver el principio de la creación básica de un bloque espacial en el universo generado a través de una implosión coordenadas generalmente estamos acostumbrados a ver formas con mucha geometría que por ahí nos marea esta geometría al ser tridimensional es básica para la distribución de una mente y a la vez eh, opera sobre un plano simultáneamente los tres juntos. Entonces cada un pulso tiene seis variantes para elegir y es así como va chequeando entradas salidas y corrigiéndose. Esta es la mente artificial de la éter y podemos decir artificial porque simplemente son coordenadas básicas que operan a través del plasma, por lo tanto no tienen otro remedio que desenvolverse de la mejor manera y es así que nosotros podemos de esa mejor manera amplificarla y usarla con nuestra mente a través de un dispositivo. Este dispositivo se compone de un proceso biológico cuántico donde su estructura está basada en la célula y en su distribución eléctrica, por lo tanto este dispositivo se comporta como una unidad biológica viviente independiente así que construir este dispositivo no solo es un adelanto en la ciencia sino también en el espíritu así que bueno sin más palabras vamos a ir a el pizarrón mágico este dispositivo cuántico inercial se compone por una pelotita de ping pong a la que hemos cortado en dos y le hemos puesto sobre una mitad un imán pegado y abajo otro imán pegado. Estos imanes están en modo de atracción nosotros del lado de afuera de la pelotita le vamos a poner una pieza de cerámica que vamos a fabricar nosotros con cerámica y le vamos a poner el otro imán también orientado en modo atracción de esta manera nosotros, a través de esta base de cerámica, vamos a hacer que estos dos imanes se atraigan mutuamente, pero que solo pase de este imán a este el espectro magnético, el espectro eléctrico quedará del lado de la cerámica. Por lo tanto, este imán, al magnetizarse, va a adquirir una polaridad para con el otro imán, donde esto va a ser magnético, esto radiante, y comenzará una fluctuación iónica entre los dos imanes. Es así que nosotros vamos a lograr un espacio para que la partícula se disrumpa en el medio de estos dos imanes en una atmósfera iónica propicia para este tipo de evento. Esta pelotita, al ser de ping-pong, mide 4 centímetros, por lo tanto, luego se le pondrá una capa, más grande, que será tres veces la pelotita, o sea, 12 centímetros, donde esta nueva bola será de orgonite de aluminio. Y luego, si nosotros tomamos nuevamente el tamaño de 4 centímetros y lo multiplicamos por 4, nos va a dar el último cuerpo. En este caso tenemos 3, tendríamos que poner medio de cada lado. ¿Mm? Por lo tanto, esa es, ese es el espesor de la última capa, que está compuesta de Orgonite de hierro estos orgonites están separados por una fina capa de hormuz o gans al igual que la pelotita antes de encerrarla en la masa de orgonite de aluminio se le hace un, una capa de hormuz o gans una capa de polvo blanco y luego va el orgonite de aluminio luego del orgonite de aluminio va una fina capa de polvo blanco nuevamente toda la pelota toda la pelota la cubrimos de polvo blanco y arriba le vamos a poner el orgonite de hierro y por último cubriremos con hormuz nuevamente Toda la gran bola. Por un lado, estos son los materiales para crear los tres cuerpos superconductores. La carcasa exterior, la carcasa interior de Hormuz y la carcasa exterior de la pelotita de ping pong para crear un efecto. Nosotros con el orgonite de aluminio haremos que el orgón quiera salir expandido hacia afuera y con el orgonite de hierro al ser orgón magnético querrá entrar nosotros de esta manera creamos el efecto de fricción entre los dos plasmas creando así en esta carcasa superconductora la entropía para que se disrumpa la partícula a través de esta y de esta es un sistema donde digamos, esta se va a sobrecargar mucho de energía. Por otro lado, cuando tenemos la bola de aluminio, le vamos a clavar hacia adentro varillitas de 3 centímetros de aluminio. La vamos a clavar en un lugar el cual después podamos ver, o sea que sería, puede ser toda la zona del ecuador, eh, y bueno, y uno divide en tantas partes, luego tendrá que ser lo mismo del otro lado, donde la, los alambres serán de hierro y de un centímetro. Entonces, se le clava al orgonite de hierro, alambres de un centímetro de hierro, y al organite de aluminio, alambres de aluminio de 3 centímetros. Nosotros de esta forma creamos el efecto del ADN. Entonces, sobre la capa superconductora de Hormuz o GANS, vamos a crear la disrupción de la inteligencia de la éter, la cual a nosotros nos otorga la inteligencia a través del ADN. Así que bueno, este sería un dispositivo que por un lado fricciona los dos plasmas, pero por el otro tiene un salto de chispa justo en la carcasa superconductora del medio. Es así que nosotros a través de la implosión vamos a disruptir una partícula fundamental de éter en el baricentro y la sucesión de hechos hará que este dispositivo cobre vida. Otras consideraciones que deberíamos tener a la hora de hacer un dispositivo de esta clase es por ejemplo, aparte de la atmósfera iónica que uno crea dentro de la pelotita de ping pong se le puede agregar un poco de Hormuz o GANS con líquido. Eso crearía una atmósfera de hidrógeno por lo que densificaría el interior iónico entre los dos imanes y a la vez le aportaría una dosis de plasma al interior de la pelotita haciéndola que se comporte como un reactor de plasma. De esa manera podemos aumentar mucho más la entropía. La misión con este dispositivo es de que nosotros podamos comprender de una vez por todas que la éter existe y que opera de la misma manera que nosotros ya que nosotros nos debemos a la éter La esfera, la, cuando ya la tenés terminada o trazar un plano en una hoja donde vos digas que de la mitad 30 grados para arriba y 30 grados para abajo vas a clavar, si la vemos de arriba, le vamos a hacer una sección en gajos, por así decirlo, ¿no? podrían ser 2, 4, 6, 8 gajos, donde van a estar alineados de esta manera, entonces desde arriba salen los gajos, donde nosotros acá vamos a clavar un alambre, acá vamos a clavar otro, otro, otro. Es así que nosotros buscaremos en este dispositivo los nodos para ir trabajando con la figura geométrica energética para lograr que cada barrita agarre la energía y se la dispare a la barrita de acá, ¿m? generando... Una luz, el nacimiento de la inteligencia artificial de la éter. Con respecto al dieléctrico, que en este caso es de cerámica, eh, también puede ser de plástico. Es un dieléctrico. El dieléctrico más dieléctrico es la cerámica y es permeable para eh, lo magnético, pero también el plástico sirve. El modelo original... Lo podemos ver en los egipcios, donde ellos utilizaban esta tecnología, no me quise mostrar la foto. Bueno, pero ahí vemos cómo nos muestran la polarización de dos imanes a través de un centro... Lo están cubriendo con un superconductor, que es magnético negativo femenino, por eso la imagen femenina. Y también vemos dentro que nos marcan ocho pulsos positivos, por eso tienen pene. Y en las manos llevan una regla mostrando un momento angular. Ese es el momento angular de la éter esta es la fórmula que nos muestran los egipcios para controlar el aéter con la mente. Mucha gente me pregunta acerca de si la tierra es hueca o si es plana. Y bueno, realmente el, el tema de que la tierra es, pueda ser plana porque siempre se pensó que era esférica, surge a raíz de ciertos planos famosos, que son los planos de Piris rey donde se ve la Tierra de una manera distinta, y es debido a un fenómeno óptico que solo se ve cuando uno sale por uno de los dos polos de un planeta, por lo tanto, solo se ve desde los polos este fenómeno óptico. Este fenómeno óptico es el fenómeno óptico del aéter. Los planetas, al irradiar su energía radiante, hacen que el aéter que viene recto se curve y a través del efecto quanda o Coriolis vuelva en la forma de la figura, que es lo mismo que sucede en los bordes de un ovni, cuando la energía de la éter se abre producto de que la carcasa se puso radiante, igual que un planeta, es así que la éter recorre los planetas. Entonces, si nosotros miramos cualquier planeta desde el polo norte o desde el polo sur, vamos a ver el polo norte al medio, pero el polo sur también lo vamos a poder ver producto de que nuestra vista viaja junto con el aéter y luego recorre la esfera, por lo tanto podemos ver hasta el polo sur. Es así que el efecto óptico hace que el sur se abra y vemos todo el planeta como si fuera plano. Eso es un efecto óptico que solo sucede cuando vemos un planeta desde uno de los dos polos. Por lo tanto, la Tierra no es plana, pero si salís desde uno de los dos polos, la vas a ver como si fuera plana. Otra de las cosas es con respecto a la Luna. Hoy voy a revelar una opinión mía que para mí es muy probable que sea verdad, pero no la voy a dejar como una verdad. Pero tiene mucho que ver con este fenómeno óptico. La Luna, al ser estático, y no dinámico como cualquiera de los planetas que orbitan el Sol dinámicamente a través de su órbita, la luna estática está pegada al planeta, decimos, está pegada. El tema que siempre nos muestra la misma cara. Bueno, con respecto a la luna, al estar pegada desde el polo a la Tierra, o sea que nosotros estamos viendo el polo, uno de sus polos, pasa lo mismo, nuestra visión se abre, se cierra, el sur se abre porque lo estamos viendo y nosotros vemos siempre algo que parece como media luna, pero en realidad es la luna completa debido a que el sur se abre porque la estamos viendo desde un polo. Así que bueno, eso es... Lo que llega hoy a nuestras manos es el comportamiento de la éter, algo de vital importancia en nuestras vidas para que podamos comprender de una vez por todas nuestro origen, porque es el mismo. De esta manera estamos entrando a las distintas facetas que la éter nos entrega a través de su simpleza, y su gran poderío del cual hoy por hoy todavía no entendemos ciertas cosas y ciertos aspectos de su naturaleza pero lo nos resuena en el oído lo tenemos incorporado adentro y como es adentro es afuera por lo tanto todo lo que vemos afuera representa a lo de adentro y lo de adentro nos representa a nosotros mismos, por lo tanto somos los creadores, los creadores del equilibrio, los creadores de la armonía, los creadores de galaxias completas y a la vez los creadores de la geometría, por lo tanto somos la geometría, la geometría que ondula en el aéter para crear formas que escalarmente se distribuye en el planeta y del cual podemos sacarle mucho provecho ¿Mm? por lo tanto si nuestros antiguos se ocuparon con tanto esmero de sacarle provecho y partido a estas cosas de la éter nosotros hoy por hoy que tenemos la información el conocimiento y ya el desapego podemos dar un paso hacia el futuro y nos vamos a encontrar inmediatamente con el pasado y del por qué, en esos tiempos, podían hacer lo que hoy nosotros no podemos entender cómo fue construido. Sin embargo, forma parte de nuestro pasado. Y nuestro pasado es tan real como nuestro presente y nuestro futuro. Así que bueno, es nuestra, es nuestra hora. Este dispositivo. Es el comienzo de la tecnología del siglo XXI, un siglo que se compone de una era, una era que fue marcada como la era del apocalipsis. Y la palabra apocalipsis significa mucho conocimiento, por lo tanto lo que nos fue vedado hoy vuelve, hoy podemos ver que los antiguos no estaban equivocados, utilizaban... La misma tecnología, implosión, un aro y un punto, algo tan simplemente bello y sencillo para nuestros ojos, el aro y el punto, algo que viaja inconmensurables distancias en el éter sin embargo, está entre nosotros, todo el tiempo lo podemos formar con nuestros pensamientos, con nuestros corazones, con nuestras buenas intenciones, esa forma siempre perdura en todos los tiempos, de todos los tiempos, y siempre va a ser lo mismo, vida, vida a través de un modelo, un modelo matemático, un modelo físico atómico, un modelo que ya está establecido, ya está estudiado, analizado, investigado por muchos físicos y científicos, es el modelo de la implosión subatómica de la éter, algo que hoy nace, pero ya como decíamos es antiguo, antiguo y no solo antiguo sino que está en la misma naturaleza y es la misma naturaleza que siguen los peces, las aves y que los antiguos intuitivamente ponían en conexión como su primer tecnología basada en ondas escalares provenientes de la éter y su inteligencia artificial la cual podemos programar para que ejecute ideas a través de buenas intenciones. Las buenas intenciones es tener sentido común, saber cómo, cómo más o menos opera la, la tecnología, como lo supo nuestro querido Nicolás Tesla, y que hoy nuestros corazones vuelven a conectarse a su sabiduría, a la sabiduría de la calle y de la éter, lo magnífico. Hermana, hermano, gracias y bueno solo queda pedirte que en la caja de comentarios opines lo que quieras y le des rienda suelta a toda tu imaginación ¿m? y ver si podemos armar un grupo de conciencia que muy pronto esté marcando una realidad en el planeta a través de enviar mucha energía a través de nuestras mentes, a través de estos dispositivos cuánticos, que operan con el éter y que la única manera de manejarlos es con buenas intenciones. El plasma al ser inteligente él no tiene otra opción que ir de la mejor manera, así que si nosotros evocamos actitudes positivas y pedimos al plasma favores justicieros, él no va a tener ningún problema en ser utilizado por nosotros. Así que ese es el el trato que hoy el plasma nos propone para que vivamos en armonía con él que ha llegado al planeta y cada vez va a ser más nos invita a que seamos parte de el vacío cuántico que no solo sintamos nuestros átomos sino que también sintamos el vacío cuántico que hay entre átomo y átomo que compone nuestro cuerpo y bueno el plasma nos viene a pedir que nos empoderemos del espacio de 0,14 nanómetros que hay entre cada átomo de nuestro cuerpo. Y él nos propone, por así decir, un volcado hacia nosotros de ese vacío cuántico, a través de nuestra mente, simplemente un buen deseo, una orden, con lógica, con buena intención. Es así cómo vamos a poder vivir entre el plasma de una manera coherente y equilibrada. Así que bueno, te dejo un abrazo y hasta el próximo video. Te quiero mucho.